¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo más con entrevistas a los alumnos! En el directo de hoy te voy a, bueno, te traigo un, un caso súper especial y súper particular de un alumno de esta tercera edición, Adri, donde el tío se dedicaba a diestrar perros. Bueno, y se sigue dedicando, es decir, es lo que le gusta, es lo que le apasiona y te voy a enseñar como paso de, de ser un adiestrador de perros a ser un adiestrador de perros con su negocio online, te va, Bueno, te va a explicar aquí, le vamos a preguntar cómo lo hizo, qué paso siguió, cómo, cómo consiguió de algo tan físico, es decir, de adiestrar perros, que dices, joder, o sea, para adiestrar un perro tienes que estar ahí, si no, cómo, cómo, o sea, ¿cómo lo vas a hacer, pues te va a enseñar cómo él lo hizo, cómo, cómo logró de algo que sí o sí en tu cabeza cuando piensas en perros, en adiestrador de perros, dices, tiene que ser presencial pues cómo logró crear su negocio online además desde desde cero es decir no tenía una experiencia en, en, en todo esto de, de productos online y lanzamientos no hace tres meses y medio adri partí desde el más cero absoluto y hoy te lo quiero traer aquí para que le preguntemos cómo lo hizo cómo logró eh, tener sus primeras ventas cómo, cómo ha estructurado su producto ¿Para qué? Para que tú también puedas hacer lo mismo. Te recuerdo que estos, estas entrevistas forman parte de la Masterclass Crea tu negocio online. En esta Masterclass, que dará lugar este domingo, día 12 de marzo a las 7 horas la Española, descubrirás cuáles son las tres claves para crear un negocio online que te permita generar ingresos desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Pero bueno, ya está por aquí Adri. Voy a la solicitud y que entre en pleno directo. Vamos a avasallarle... A preguntas. <ríe> Adri, ¿cómo estás? Muy buena Dani, ¿qué tal, tío? <ríe> qué bueno qué bueno verte por aquí. <ríe> igualmente, macho, igualmente. Sé que, has bueno, sé que vienes de del trabajo y que estás súper liado. No te voy a quitar mucho tiempo, pero sí que es cierto que eh, te voy a hacer preguntas. Vale. Un poquillo para, para la gente que nos está viendo, Adri, que yo creo que es súper importante... ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Qué es exactamente lo que haces? Perfecto. Vale, pues mira, yo me dedico al tema del mundo canino, tipo perros. ¿Vale? Eh, lo que suelo hacer es modificaciones de conductas, obediencia, todo lo relacionado con el mundo del perro. Sobre todo, eh, los mayores problemas de la gente que son los paseos. Pues ahí es donde he enfocado yo mi curso y mi lanzamiento que hice con vosotros. Vale. Y yo, yo ahora te pregunto, Adri, porque esto además le va a servir el resto. Joder, si al final todo el mundo canino, ¿no? Eh, que yo no estoy muy metido, de hecho, no tengo, no tengo perros, aunque me encantaría. Pero para la gente que nos está viendo, ¿por qué, ¿por qué has decidido enfocarlo en, en, en, sobre todo el tema del paseo y no hacerlo quizás tu producto más general? En el tema del paseo, porque, bueno, realmente yo llevo ya bastantes años en este mundillo y, coño, dije, joder, si es que realmente el problema siempre es el mismo. O en el 90% de los casos siempre veo, joder, Adri, si es que mi perro es muy bueno en casa, tío. Si yo en casa es la polla, macho, pero es que salir a la calle y el perro se transforma, Adri. No le puedo coger, porque le suelto y se pone a jugar. O tengo un perro que se tira a otros perros, o es que uf, no sé cómo hacerlo, Adri. Y ahí es cuando dije, hostia, si soy capaz de abarcar de manera online a 20 personas, pues ayudo a 20 personas, mejor que desplazándome a una persona. O sea, al final ahorro tiempo y... Y coño, dejo a mucha gente más contenta y soluciona antes el problema. Y a mí me viene también mucho mejor. Con lo cual dije, voy a mirar esto online a ver qué tal. Y ahí fue porque, mi... Porque Adri, tú, o sea, un poco para que la gente que, que, que está aquí quizás viendo, ¿cuál era tu forma o cuál sigue siendo incluso tu, tu forma de trabajar? Es decir, eh, intercambiabas tiempo por dinero, te pagaban por cada hora. ¿Cómo, cómo, cómo lo estabas gestionando Sí, realmente pues mi manera de trabajar siempre ha sido, pues por lo que te digo, es, en este tema no puedo abarcar a mucha gente sin enfocarme bien en lo que es el problema de una persona, con lo cual mi manera de trabajar es, me llaman y me desplazo a donde tenga que ir porque me gusta ver el perro en casa y demás y, y cobro sí por dinero, por, por, o sea por tiempo, una hora, tal. Entonces, vale. me, me supone un poquito... Mmm, me ata, por así decirlo, aunque me gusta mucho este mundo. Y vamos, para mí es algo que lo hago por placer. Pero al final no es lo mismo eh, intercambiar por una hora, 70 pavos. Ir desplazándote y no poder abarcar a, a, a toda la gente que, que puedo. No, claro, podría. claro. No, al final... Claro, al final, o sea, por un lado, joder Dices, hostia, es que yo tengo 24 horas y me tengo que estar desplazando y tal. Que sí, que, que co o sea, cobro bien, pero, hostia, ya parte de mi tiempo, como que mi día se queda colapsado. Es lo que tú dices, o sea, al final un poco, al crear el, el, el producto online o el negocio online, es como que, punto número uno, no tienes que estar desplazándote uno a uno. Y punto número dos, eh, quizás hay mucha gente, por ejemplo, en, en tu caso, ¿no? Y un poco lo que yo me imagino es, tú que eres de España, concretamente de Madrid, pues igual hay gente de Galicia, del País Vasco, de, de Cantabria, que dice, joder, pues me encantaría poder adiestrar a mi perro, pero no puedo porque Adri es de Madrid. Entonces, Adri no va a venir hasta Cantabria para coger mi perro y ayudarme. Entonces, ¿qué es lo que haces? Creas un producto online donde puedas ayudar también a esas personas. Eso es. Sí, de hecho, es algo que pasaba, que yo decía, joder, ¿cómo lo puedo hacer con esta persona? Había muchísima gente que, del País Vasco, de Asturias, de la zona de Galicia, me hablaba muchísima gente. Pero Adri, que es que veo tus vídeos y yo quiero hacerlo contigo, si es que me gusta tu manera de trabajar. Y yo, pero si es que si me desplazo te voy a cobrar 4.000 euros, porque es que al final eso es muchas horas, mucho tiempo, y con esto del curso online, ¡boom! Dije, hostia, abarco al de Galicia, al de Cantabria... Así te están preguntando cómo lo hiciste. Es decir, puedo, yo, yo entiendo que quizás para la gente que lo está viendo, dice, vale, ¿cómo Adri pasa de estar desplazándose, intercambiando tiempo por dinero a decir, oye, voy a crear mi producto, ¿en ¿qué es lo primero que haces? Es decir, un poco eh, joder, pues lo, lo decimos, ¿no? Estás en el incubador de lanzamientos, completamente esta segunda edición, y a raíz de ahí, ¿cuáles son los siguientes pasos? Sí, bueno, quiero contarme un poquito cómo lo viví yo. Venga. Vale. Pues justamente yo me encontraba en un punto que, pues lo que tú dices, joder, yo disfruto, vamos, una barbaridad de mi trabajo y puedo estar las 24 horas del día. Pero también el problema empezó cuando yo dije, joder, es que no tengo tiempo para, para ir al gimnasio, por ejemplo, que es algo normal y, y no tenía tiempo y empecé a preguntarme, joder, Adri, es que al final estás currando muchísimo y y no tienes tu tiempo de ocio ni siquiera, por así decirlo. De... Y bueno, de repente me salió un... un anuncio tuyo de la incubadora de lanzamientos y mi cabeza hizo... ¡Ostras! ¿Y si... ¿Y si es esto? ¿Y si es esto? Contacté contigo, Dani, y según me metí en la incubadora y empezamos a, a mirar un poco el contenido y demás, es que fue todo rodado. Simplemente seguir bien los pasitos, tener muchas ganas y compromiso y ya, al final es que sale todo, tío. No, y bueno, y, Joder, tampoco, es decir, no te, no te vamos a quitar mérito. Para mí tienes un mérito brutal, es decir, joder, has aplicado todo y al final es eso. O sea, si tienes un paso a paso y, y estás comprometido, es inevitable que no funcione. Yo sí que es cierto, Adri, que, que soy una persona que odio, o sea, no me encanta la el tema de los tabúes, ya sea sexo dinero, me gusta hablarlo de forma abierta pues no sé si quieres o si me das permiso para, para, para que te haga la, la pregunta. Sí, hombre, por supuesto. Venga, pues llega, llega Adri de, pues eso, lo que, un poco lo que estás hablando intercambiando tiempo por dinero, desplazándose o a todos los sitios, que no da más, que a pesar de que le gusta el trabajo, trabaja más que, que, que yo que sé que creas el producto online, haces el primer lanzamiento ¿cuánto Dinero, facturas y en cuánto tiempo. Pues fueron exactamente, la cifra exacta no es así, pero es un 2000, 2.480 y algo. ¿Vale? Y fue realmente en, en una semana de entrevistas. O sea que, brutal, tío. Es, es que es, es, es, muy, es muy loco, tío. Es muy loco. Y un poco, Adri, cuál. O sea, llegas 2.480 y pico euros, tu primer lanzamiento en una semana, haciendo lo que te gusta, que para mí es súper bonito. Y sobre todo, que es algo. No sé, o sea, no hay nada malo con el tema de los negocios que tuvieron para deber de. Verde, no sé. Queda eh, tu tienda o haz tú o invierte, no sé. No hay nada malo de eso. Pero, joder, que es algo súper bonito. Y ya que acabas de terminar eh, la primera edición de tu, de tu, de tu producto live, me gustaría un poco que compartieses cuáles han sido las opiniones de las personas que han pagado para acceder a tu producto online. ¿Cuál es el, o sea, ¿qué opinan ¿no? después de terminar todo el producto? Vale, sí. Pues te cuento un poco. Al principio, pues bueno, todos tenemos ese miedo, yo sobre todo, al nunca haber hecho algo así, de decir, joder, y si esto no me funciona, y si... Pues bueno, pues miedos es que podemos tener todos. Pero una vez, lo que digo, al final es compromiso tener ganas y decir esto se hace y se hace. Y es que al final es mucho más fácil de lo que parece. O sea, lo que pasa es que es como tú dices, Dani, 2.500 euros en una semana, anda ya. Esto es imposible. No, <risa> es muy posible, pero que tener ganas hay que hacerlo y hay que ir a por ello. La gente que me dijo, pues, pues igual, te cuento el caso. Con muchísima gente, tú imagínate ya han tenido adiestradores, no les ha servido... Tenían miedo de decir, coño, voy a pagar cuando este chico no va a venir a adiestrarme el perro y me va a enseñar a mí. Esto no lo sé. Al final la gente se animó y el resultado, pues, cinco personas, cinco casos de éxito, tío. Así que más contenta no puedo estar. Y la gente, pues, Adri, me ha cambiado esto la vida, macho. Pensaba que... Que, que esto no lo iba a conseguir, pero es que es más fácil porque lo explicas todo paso a paso, al final das el paso a paso a seguir de cómo lo hago yo todos los días. Claro, y, y lo mejor de todo es que, si, o sea, que lo pueden ver siempre, no es lo mismo que si van contigo, quizás se desplazan hasta Madrid o vas a su casa y dices, oye, pues mira, pongo ejemplo, ¿no? Pues para sentarse tienes que hacerlo así con el dedo y decirle que se siente. Entonces te vas tú de ahí y ya dices, ¿qué me dijo Madrid? Que para sentarse tienes que hacerlo con, con, así que se siente, pero con este dedo era con este otro. Sin embargo, de esta forma, ellos van a poder verlo siempre que quieran. Eso es. Eso es una cosa muy importante. Yo, cuando voy de manera presencial, estoy muy acostumbrado. En una hora suelto muchísima información de sus perros que no saben. Con lo cual, se quedan con el 10% de todo lo que le cuento. Al final, luego tengo que hacer otra sesión. Ah, oh, vale, es verdad, y que dijiste que esto funcionaba así, que tal. De esta forma es que todo queda grabado. Es decir, el fulanito iba a trabajar la llamada con su perro y le sale más o menos y dice, joder, ¿en qué he podido fallar? Que se veía otra vez el vídeo sin problema. Pues, al final es que es hasta que hasta para mí era más complicado pensar que online iba a ser incluso a veces más fácil. Porque lo pueden aplicar en, en su día a día cuando ellos pueden, no dependen de, no chicos, ahora tenemos que quedar y hacerlo, ¿no? Cuando ellos quieren, esto sí. es lo bonito. Total, total. Y, y bueno, y lo mejor de todo, que es, que es algo escalable, es decir, que ya, ya dejas como de intercambiar tiempo por dinero y ya, de pedir uno a uno, ya puedes ir de uno a muchos, es decir, te da igual que haya tres, cuatro o quinientos. <risa> y, y eso es, un, joder, una ventaja muy, muy potente. Te quiero preguntar, Adri, para no hacer tampoco el directo muy largo, un poco cuál es la proyección que, que tienes. Es decir, ¿planeas hacer nuevos lanzamientos? Eh, ¿Qué es un poco de cara al futuro la, la proyección que tienes? Sí, bueno, eh, como este curso, la verdad, el primer lanzamiento visa salió ha salido bastante bien. Y ya tengo gente preguntándome, oye, Adri, ¿vas a sacar algún curso de estos online? Que lo he visto, ¿qué tal? Y a fulanito le ha servido y tal. Bueno, veo que la gente ahora, igual que antes, estaban un poco reacias, ahora todo lo contrario. Ahora que, joder, que solo quiero hacer esto, que sé que funciona, que estoy harto de mi perro. ¿Sabes? Entonces, sí, próximamente, en marzo, ahora a finales, Creo que ¿Vale? vamos a sacar otro curso, vamos a hacer otro lanzamiento y, y ya como ya sé lo que es el primero, que es donde tienen más los nervios y más cómo estructurarlo como tal, al ver el éxito que ha tenido, ya sé cómo hacerlo bastante más mejorado. Claro, pues al, al final es un poco, es decir, es replicar lo que ya has hecho y, y, y llegar a un punto donde luego vas ya casi con los ojos cerrados, es decir, de forma automática porque sepas qué hacer en cada momento. <risa> Adri, no te nada, no te voy a, a robar más tiempo por aquí dice que, que se anotan. El... <risa> dicho, dicho esto, Adri es alumno de la segunda edición de, de la incubadora de lanzamiento, recuerda que el día domingo 12 de este mes, es decir, este domingo, en dos días, abrimos las inscripciones a la tercera edición de la incubadora de lanzamiento. No podemos meter a todo el mundo, limitaremos las plazas a 30, pero. Ese, ese domingo abriremos por primera vez este año las inscripciones a la incubadora de lanzamientos. Adri, de verdad, sé que estás súper liado, tío. Mil millones de gracias por, por estar aquí. De verdad, gracias. Dani, muchísimas gracias a ti, tío. Gracias, tío. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Enorme. Hasta luego.